De los cultivos naturales del cannabis sativa, llega el calmante y relajante muscular Body Recovery CBD, un potente aceite de salud ancestral a base de hierbas e ingredientes naturales para relajar el cuerpo y calmar el dolor de manera efectiva. Lleva un frasco de 50 mililitros por un precio de lanzamiento especial. Solo 40 mil pesos para las primeras 50 personas que se comuniquen a este número y hagan su pedido de manera inmediata. Pero si deseas un descuento especial, puedes llevar el paquete promocional de 3 unidades por tan solo 100 mil pesos. ¿Qué estás esperando? Aprovecha esta super promoción de lanzamiento y disfruta de los beneficios para tu cuerpo y tu salud. Body Recovery CBD el aceite natural de cannabis sativa con los extractos naturales para calmar el dolor y relajar tu cuerpo pídelo ya